Hola amigos de YouTube, estamos en un video más para el canal. Hoy vamos a estar promoviendo al nuevo personaje que me tocó. me acabo de tenerlo. Eh, Tic, se llama Tic. Lanzador de bombas me parece que será. Muy bueno, vamos a estar jugando una partida o dos con, con esto. Hay que subir más copas. Porque así... Es que vieron que recién empecé, subo muchos videos de Brawl Stars y yo estaba jugando ya hace tiempo, pero esta es una cuenta permanente ya. Primera vez les digo que estoy jugando con este personaje. Voy a, un ratito. Voy a dejarlo adelante de él. No pasó nada, cabrón. ¡Oh no no no! Qué Iron! qué Iron! Me bueno, lo voy a guardar la última para después. Ay, no pasa nada, ¿sí? esto. Eh, la última partida. Y terminamos. Nos estamos estrenando a alguien, ¿no? ¡Maldito perver perverso! Bueno amigos de YouTube, hasta que se olvide de hoy. No olvide de dejarle un like, suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Pues bueno, chao amigos. Chao pillas